Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo torcer un objeto tal cual como lo están viendo aquí. Esto nos sirve para nuestras ilustraciones, ¿listo? Entonces voy a borrar esto y vamos a hacerlo nuevamente. Allí está bien. Voy a ponerle un color de eh, fondo de rojo, voy a centrarlo aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente: nos vamos aquí a efectos distorsionar y transformar y la opción torcer en mi caso lo voy a poner en 700 le doy enter y miren cómo es de sencillo luego duplico la, la capa con ALT y presiono clic izquierdo y reduzco un poquito esto le pongo un color distinto luego selecciono aquí y lo voy a centrar para que quede todo bien eso ha sido todo por hoy y espero que me hayan entendido y hasta la próxima chao chao